La moda tiene que ser un vehículo de pervivencia de la cultura nacional. El Bogotá Fashion Film Festival es un encuentro que ha venido evolucionando a pasos de gigante para entregarle a sus participantes las mejores experiencias. Bueno, refleja la moda y definitivamente el cine. Orígenes Elementales por Jay Corson. Creo que sin el maquillador y sin todo el equipo que hay detrás de esto, no lo podíamos hacer. Raíces, tierra, George Hayes, Caldera. Desde las ideas, desde la inspiración. Esta noche no hay que hablar. Lento, lento. Los productores audiovisuales, maquilladores, stylists. Hemos encontrado un gran aporte cultural y social en cada uno de los videos, en cada uno de los participantes. Mejor Fashion Film. Diego, Diego Guarnizo y Solo La... Elisa, una fuerza poderosa Diego Guarnizo Moda sea a través de, la, de honrar la artesanía, a través de enseñarnos a cada uno de todos nosotros los que estamos aquí, que este, nos tenemos que ir con ese mensaje de la responsabilidad que tenemos desde de nuestros oficios. Quiero decir que los fashion films que se postularon son fascinantes. El que cree, crea. Así que hay que creer...